Vamos a ir dejando las cosas en claro. Primero, que ser víctima de una CB significa que el ácaro te mordió la pleura del corazón y tu corazón colapsó. Luego, se regeneró ese lugar y volviste. ¿Mm? Entonces, para saber qué hacer frente a este tipo de cosas, lo primero que tenemos que poner en claro es que lidiando contra parásitos y nada más que parásitos, ¿Mm? ¿Te duele el dedo? Un parásito te está mordiendo el dedo. ¿Te duele la rodilla? Parásitos están anidando en tu rodilla, te duele la cadera, se están comiendo tu cadera. ¿Sentís la cabeza bombada? Se te están metiendo en la cabeza. Te falla la vista, se están comiendo tus ojos, todo el cuerpo. ¿Entendés? O sea, no existen las enfermedades. Las enfermedades son virus, bacterias, gérmenes y hongos que el ácaro vomita para putrefaccionar las células madre que se va a comer. O sea, el ácaro te arranca una célula madre, la vomita, la llena de virus, germen y todo eso, se pudre y ahí se la come, porque estos bichos son carroñeros. Estos insectos, que no son insectos, son como entidades alienígenas, fueron metidas en nuestro cuerpo a propósito, por nuestros creadores, los Anunnakis. Los Anunnakis nos crearon, pero nos crearon con un cuerpo de Dios eternos, con todos los poderes, entonces dijeron no. O sea, primero que nos crearon para que los adoremos a ellos. Segundo, que éramos dioses. Entonces nos metieron este gusano para que nos vaya comiendo sin que nos demos cuenta y que nuestra vida llegue a 40, 50, 60, 70 años. Pero nosotros somos eternos. Somos eternos, juventud eterna. Eh, tenemos más poderes que los que vos viste por la televisión, en las películas. O sea, esto supera la ficción. Entonces, bueno, eso, para todo aquel que fue víctima de una enfermedad, que tenga que entender en este momento que simplemente está pasando por lo mismo que cualquier persona, simplemente que el ácaro se equivocó, por, por ejemplo, en el caso de Coquepe, eh, el ácaro le mordió la pleura, el corazón se le colapsó, luego se recuperó, y bueno, sigue ahí. Pero el, el gusano lo seguís teniendo, ¿viste? A menos que te lo hayan matado con... Esos cosas que te ponen para la corriente, ¿viste? Para que vos vuelvas. En realidad lo que hace ese coso con corriente es joder al ácaro y en ese ratito tu corazón se recompone, se regenera y vuelves a la vida. Vuelve todo a latir. Hasta que el gusano vuelva a comerte de nuevo. Bueno, pegate un, imán en el corazón, pegate un imán en el corazón y otro del otro lado. En modo atracción. Que se genere un puente iónico. Nadie más te va a tocar el corazón. Cuando duermas, pégate imanes en el cuerpo, pégate imanes acá, acá y